Yo sí se lo sé, porque hago lo que hago Y también sé para qué lo hago Tengo el control de mi vida La voluntad consciente me guía Asumo la responsabilidad soy responsable de mis decisiones De cada uno de mis actos respondo Entiendo que mi libertad Termina donde empieza la de los demás Donde empieza la de los demás Ahí termina mi libertad Cuando sientes el ronroneo del alma en sociedad cuando ruge potente tu alarido social ningún abuso, ninguno una influencia entra ya en la vida entra en nuestra vida entra en la vida la vida de todos los ciudadanos de te, si tú también, ven. Sumar en vez de restar, eso podemos hacer, hagámoslo pues, libre albedrío no es hacer lo que me da la gana, es actuar con honestidad, desde el mismo centro del alma, compartiendo la mejor expresión, compartiendo el sol, la expresión de uno mismo, la esencia del ser original. Albedrío no es libertad, libre albedrío es voluntad.